y profesores de chile de portugal y bueno pues el que les habla se nota que, que de españa de la universidad de castilla-la-mancha eh, yo creo que la educación física es una de las materias que más se aporta a nivel educativo en varias dimensiones vale en la dimensión física por supuesto la motriz que es la nuestra la propia pero también la cognitiva también en la afectiva también en la social eh, por supuesto, educamos mediante valores, si sí, los programas formativos eh, son adecuados y los eh, implementa alguien con la formación y las actitudes necesarias para desarrollar el programa. Son dos circunstancias que se deben de cumplir para que el programa eduque en valores. Eh, estas circunstancias, de que es una de las materias más importantes en, en los entornos escolares, no es que lo digamos nosotros en la mesa como expertos, sino que lo dicen las organizaciones internacionales más importantes a nivel mundial, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Eh, debemos de seguir innovando, debemos de seguir investigando, porque la educación física es un área multidisciplinar en la que se investigan varias, eh, digamos, ciencias, por ejemplo, la psicología, por ejemplo, la pedagogía del deporte, en este caso, en esta mesa, ¿no?, por ejemplo, la medicina del deporte, la fisiología, la anatomía eh, y todas esas ramas de conocimiento nos aportan un interés y, y una evidencia científica, de la cual basarnos en la práctica. La mesa se titula Tendencias actuales en la educación física, por lo tanto vamos a abordar qué tenemos que trabajar en el día a día hoy y en el futuro. Eh, en esta introducción, que va a ser breve porque ya hemos un poco de retraso en el Congreso, pues yo he anotado algunas, algunas de estas tendencias. Una de ellas es los nuevos modelos de la enseñanza en educación física. Hay unos modelos que son consolidados y otros modelos pedagógicos que son emergentes. Hoy en la mesa, además, vamos a hablar sobre todo de pedagogía no lineal, pero también están los modelos comprensivos de la enseñanza del deporte, también está el modelo de educación deportiva, también está el aprendizaje cooperativo, está el modelo de responsabilidad personal y social, y luego otros modelos emergentes, ¿no? El modelo actitudinal, el modelo de materiales autoconstruidos, etcétera, etcétera. Otras tendencias, pues podrían ser las nuevas posibilidades de intervención en alumnado con discapacidad, pero también en alumnado con altas capacidades, en nuestros alumnos talentosos, ahí también tenemos que hacer una inclusión. Tenemos también avances en actividad física relacionada con la cognición, con el cerebro, con la neurociencia, con la neuroeducación. Esto es otro de los elementos actuales a tratar y sin duda alguna un último elemento que deberíamos de tratar en la educación física es la relación que tenemos con lo digital. La digital ha venido para quedarse. Eh, ¿Quién de la sala tiene un smartphone ahora mismo? Levante la mano. ¿Quién lo tiene ahora mismo eh, aquí? Es una extensión más de, de nuestro cuerpo humano hoy y nos está cambiando la vida, a veces para bien, quien lo usa adecuadamente, a veces para mal, porque, eh, por ejemplo, una de las cosas que promociona son los roles sedentarios. El smartphone es eh, en aplicaciones eh, muchas veces sedentarias, pero también podemos utilizar aplicaciones para ayudarnos a activarnos. Es decir, se puede utilizar para bien o para mal. Después de haber hecho esta pequeña o breve introducción que yo creo que era necesaria, les voy a dar la palabra a los ponentes de la mesa, que son los importantes hoy aquí, ¿vale? Eh, voy a ir introduciendo a cada uno antes de hablar para que tengáis presente su currículum. Es decir, aquí están invitados a la mesa de expertos, pero están invitados por su eh, desarrollo profesional, curricular, en la docencia, en la investigación y en la, y en la gestión. Y el primero que voy a aprender de ellos, pues, eh, seré yo mismo. El primero de los ponentes, pues, viene de, de Chile. Va a hablar de la pedagogía no lineal en un deporte muy interesante como es el balonmano, que es un deporte que desarrolla la coordinación oculo-manual, con lo cual esto es muy interesante para nuestro alumnado y para nuestros jugadores. Es profesor de educación física, entrenador deportivo con la mención en balonmano, magíster en entrenamiento deportivo en Chile, tiene un máster en diseño y gestión en dirección de proyectos aquí en España y ha realizado el doctorado en la Universidad de Granada, con lo cual juega un poquito en casa, ¿vale?, eh, su línea de investigación más importante es la, meto la metodología y didáctica en la enseñanza y el entrenamiento del valor humano y también pues eh, como es lógico en, en otros deportes de invasión pues también tiene determinadas transferencias y bueno de eso es de lo que nos va a hablar hoy, hoy aquí. Pues Sebastián Spoz tiene la palabra y espero que, que aprendan ustedes mucho, mucho de él. Bueno, muchas, muchas gracias. Esto hay que venderlo por acá, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Genial, muchas gracias. Bien, eh, la presentación que yo les traigo el día de hoy eh, tiene como objetivo eh, plantear un, un modelo de reflexión hacia el uso de la metodología de la pedagogía no lineal. Probablemente hoy no podamos resolver directamente cómo utilizarla ni eh, les daré las claves fundamentales, pero sí invitarlos a, a cuestionarse, a, a, a buscar alternativas. Eh, particularmente en este caso referente a la enseñanza del balón mano. Y mi, mi presentación tiene como eh, título, este que ustedes pueden ver acá, que dice, activando conductas motrices defensivas en jugadoras jóvenes de balón mano, una aproximación no lineal. Para comprender esto de la aproximación no lineal, no veo el mouse aquí para poder pasar, sí, la flechita, ¿dónde está? Ahí está, ahí apareció, vale. Bien, primero hay que comprender esto de la teoría general de sistema. Eh, que eh, es una teoría que viene desde las matemáticas y que por ahí está muy alejado de nuestro campo de la educación física, pero finalmente si nosotros nos ponemos a pensar tiene mucho sentido. ¿Qué, qué son los sistemas? ¿Qué, qué, ¿Qué es todo esto? Para que entendamos hacia dónde apunta la pedagogía no lineal. Un sistema es un conjunto de elementos que están interactuando al cual se le inyecta ya sea información, energía o materia y genera un producto. Y todo eso lo genera dentro de un ambiente que puede ser en sí mismo un sistema que está determinado por el espacio y el tiempo. Yo sé que suena un poco complejo, un poco enredado, ¿no? Pero finalmente lo podemos observar así de simple. Un jugador o una jugadora y un equipo son sistemas que están compuestos por diversos elementos a los cuales se le entrega información y esa información tienen que ir resolviendo para convertir, por ejemplo, un gol. Dentro de estos sistemas tenemos dos grandes tipos de sistemas, que son los lineales y los no lineales. Dentro de los sistemas lineal tenemos aquellos en donde sus partes se suman. A más B más C es igual a, a ABC. Cuando queremos llevar o comprar un, un carro o un, un auto, eh, ese entra dentro de una línea de producción, le ponen las ventanas, le ponen los neumáticos eh, y listo. Y ya está. Y siempre se va a producir un auto. Sin embargo, existen también los sistemas no lineales, que tienen una característica fundamental, que es que sus partes tienen un valor, pero además la relación entre sus partes tiene otro valor. ¿Cómo se comportan esas partes? ¿Cómo interactúan esas partes? Van variando el valor del, del, del sistema. Y por eso se llama no lineal, porque nunca tiene exactamente el mismo resultado y van interactuando de formas muy diversas, ¿Sí? En el caso del mano nosotros sabemos que eh, se produce eh, un ciclo de juego, que es el ciclo del ataque, luego el ciclo de la defensa, y se va resolviendo a partir de la toma de decisiones. Y eh, es jugado por seres humanos, por jugadores y jugadoras, ¿cierto?, que son sociales y que son autopoyéticos. Eso significa que se autorregulan y autorregeneran. Cuando pensamos desde esa perspectiva, entonces entendemos que no puede ser lineal, ya que cada ser humano está compuesto por diversos elementos emocional, cognitivo, eh, social, volitivo, eh, energético, y que tiene que estar interactuando con otros seres humanos que tienen las mismas características. Entonces la pregunta es, ¿podemos pensar en que un modelo efectivo para la enseñanza del balonmano humano y el aprendizaje tiene que ser lineal? Solo dejo la pregunta ahí para comenzar a reflexionar. Aquí está el balón humano. El balón mano tiene técnica, el balón humano tiene elementos cognitivos, el balón humano tiene táctica, tiene elementos psicológicos, tiene elementos de la condición física. Y de acuerdo a cómo está la condición física de un jugador o de otro jugador, de cómo está en ese preciso momento el desgaste que, que ocurrió por la motivación al aprendizaje, por las relaciones sociales entre los compañeros o las compañeras, va a tener resultados diferentes. Y siempre dentro de este contexto social, ¿cierto? En donde eh, el pase, la recepción y la toma de decisiones nunca va a ser exactamente la misma. Todo eso va a determinar finalmente el rendimiento individual y por lo tanto el rendimiento colectivo. Por ende, no podemos pensar el valor humano como una, una lógica lineal. Los sistemas dinámicos complejos van evolucionando en el tiempo. Los jugadores y jugadoras van evolucionando en el tiempo, los equipos también. Su resultado no siempre es el mismo, al igual que un equipo de valor humano. El valor de sus partes va variando en función del contexto y de la interrelación entre las mismas. Le suena esto deportivo, ¿no? No solamente está en las matemáticas. Y va desarrollando relaciones sinérgicas entre sus componentes para asegurar la eficiencia y la eficacia. ¿Qué me refiero con todo esto? Tradicionalmente, el balonmano, por lo menos en Chile, ha sido formado desde esta perspectiva. Se enseña la técnica, los niños y las niñas aprenden la técnica, el pase, la recepción, el bote correr hacia un lado, correr hacia el otro, tres pasos, saltar, lanzar, lanzar arriba, lanzar abajo. Listo, ¿lo tienen perfecto? Ok, vamos a la táctica. Dale el pase allá para que la defensora se corra para un lado y tú te desmarcas detrás de la espalda para que la, la atacante tenga un espacio libre para eh, poder recibir el balón. Perfecto. Luego comenzamos con la táctica colectiva y empezamos a armar los sistemas de juego y empezamos a rendir. Toda la formación básica de jugadores y jugadoras de balonmano vuelvo a insistir, por lo menos en mi país en general, por supuesto esto está cambiando, tiene esta visión, de que la sumatoria de los elementos van a dar como resultado el rendimiento, y la, eh, el rendimiento a futuro. Y eso lleva mucho tiempo, muchos recursos que se tienen que gastar energéticos, de tiempo y a veces de dinero. Sin embargo, han eh, a propósito, permiso... Sin embargo, aparecen estos modelos más, más modernos, que son la pedagogía no lineal, que es lo que estaba hablando recién Sixto, en donde se provee un ambiente. Ya no se entiende la técnica propiamente tal, sino se propone generar un ambiente. Se generan a partir de juegos adaptados hacia lo que yo estoy buscando como objetivo y los propongo dentro de este ambiente. Digo, en este espacio se van a hacer la siguiente actividad o el siguiente juego adaptado se aplica lo que se llama constreñimiento, que en el fondo son aquellos estímulos que van a facilitar o van a dificultar la tarea que yo estoy solicitando y que se tiene que cumplir, y que va a permitir que eh, ciertas conductas empiecen a aparecer. Y luego se espera el desarrollo de la resolución de lo que se le llaman las emergencias, que son estas conductas o estos momentos que van a poner en problema a, a los niños y a las niñas, ¿cierto? Y se activan estas conductas a partir de la comunicación verbal y la no verbal, entre quienes están participando. Tradicionalmente, ¿qué hacemos los profesores? Dale el pase por allá, baja un poco más el brazo y empezamos a indicar qué es lo que tienen que hacer. Y la atención se empieza a correr desde lo que está pasando en el campo de juego o en el patio del colegio, hacia, profesor, ¿lo estoy haciendo bien? Doy un pase y miro al profe. Si el profesor está feliz, lo hice bien. Si el profesor está enojado, parece que no tanto. Y la regulación empieza a ser externa. La pedagogía no al entender que estos son sistemas dinámicos, complejos, no lineales, le da el protagonismo a los jugadores, a los participantes. Eh, Hicimos una experiencia hace muy poquito, que la voy a pasar eh, rápido. Tenía un video, pero luego recordé que eh, legalmente yo no puedo mostrar videos de niños, menores de edad en mi país, por lo tanto me podía meter en un problema, así que tuve que eliminar los videos, eh, pero les voy a explicar aquí brevemente esto es una tarea más o menos sencilla. Se determinó un círculo dentro de la cancha de balón mano. Siete defensores siete atacantes y se les dijo lo siguiente. Hay siete balones que están aquí en la esquina. Hay que ingresar estos balones adentro de este espacio. Es un juego bastante tradicional. Probablemente ustedes ya lo han realizado. sí Usualmente, ¿qué le decimos los profesores? Dense pase, hagan esto, hagan tal y cual elemento. Aquí no se le dice nada más. Lo único que tienes que respetar es el reglamento de balón mano que ya más o menos se lo saben. Se les dio la oportunidad de que fueran todos los balones al mismo tiempo o que pudieran tomar la decisión de que los jugadores atacantes fueran tomando de a un balón o de a dos balones, ¿sí? Durante eh, el avance del ejercicio, que fue durante tres días, eh, fue evolucionando la defensa, ya les voy a dar algunos, algunos eh, resultados de eso. Luego hubo un cambio de este ejercicio. Se les dijo, ya no pueden, ya no pueden, eh, transportar todos los balones al mismo tiempo, tienen que transportarlos de a uno por equipo. Entonces aquí como aparece en la imagen, solo un jugador con un balón pudiendo utilizar las herramientas técnico-tácticas o táctico-técnicas de, de los atacantes y luego se hizo una modificación, que además se les permitió que cada jugador atacante pudiese ingresar a este círculo sin balón durante tres segundos para recibir un pase. Esas fueron las tres informaciones que se les fue dando en el tiempo. No hubo más intervención de, de nuestra parte como entrenadores. El objetivo de esto era identificar las conductas defensivas que emergen a partir de los contenimientos. ¿Cuáles eran los contenimientos? Ustedes deben llevar los balones en ese espacio, de esa manera en la cual se les dijo. Entonces, el objetivo era identificar las conductas defensivas que emergen a partir de esos contenimientos asociados a las acciones defensivas, y los resultados fueron los siguientes. En la primera etapa, en donde se les permitió que cada niño, perdón, que cada niña, eh, condujera los balones de forma libre, en cantidad, las defensoras empezaron a activar tanto en la defensa en línea de progresión como los contactos próximos, para tratar de evitar la progresión hacia el centro. Aquí emergen algunas otras pequeñas conductas, pero también empiezan a aparecer las ayudas y, y, y las basculaciones eh, defensivas. Cuando le dijimos, a partir de ahora ya no pueden llevar los balones de forma conjunta, sino que tienen que llevar los balones de a uno, empiezan a mejorar otras conductas más, siempre se mantiene en línea de progresión y contacto próximo, observamos que cada niña fue a marcar de forma individual sin que nadie le dijera, se empezaron a ajustar y a comunicar, decir, anda tú a esa, yo voy a esta otra, y a evitar y a alejar a los atacantes de, del círculo central, ¿cierto? Empiezan a aparecer también conductas de acoso, eh, algunos balances defensivos, algunos cambios de oponente, y cuando empezamos a permitir que ingresara un atacante hacia la zona central, aparecen también otras conductas. ¿Qué es lo interesante de todo esto? ¿Cuáles fueron los hallazgos que podemos ver? Que emergen conductas defensivas casi espontáneas a partir de la tercera sesión. Insisto, no le dijimos nada más que la información que yo les estoy dando acá. Las conductas defensivas se desarrollan a partir de comunicaciones verbales y no verbales. Ellas se empiezan a poner de acuerdo como equipo, como sistema, entre las jugadoras y empiezan a provocar mecanismos de regulación y autoorganización. Y no intervengo, nunca intervinimos los profesores y emergen estas varias conductas de, en menor cantidad de tiempo que con modelos tradicionales. Todas estas conductas que aparecen acá no se las enseñamos nosotros, salvo elementos muy técnicos en algún momento de los entrenamientos, que era el contacto, la forma de contactar, la forma de quitar el bote o de intervenir el, el pase. Pero las acciones tácticas jamás, jamás fueron habladas ni trabajadas. Emergieron espontáneamente con el sistema casi todas las acciones tácticas colectivas que se espera de un jugador y de una jugadora de balonmano sin que nosotros la hayamos entrenado propiamente tal en tan solo nueve sesiones de entrenamiento. ¿Cuál es la conclusión fundamental de todo esto? Hay que dejar que las niñas jueguen porque ya lo van a resolver. Muchas gracias. Bueno, pues eh, felicitar al eh, doctor Spoz eh, su intervención, a mí me ha gustado, me gustaría que concretase, luego vamos a tener un debate entre todos, con lo cual vais a poder preguntar, vamos a tener las tres intervenciones y al final vamos a hacer un debate académico, pero para que no se nos pase alguna cosa de su presentación, a mí me gustaría saber, para contextualizar eh, el estudio del juego eh, modificado, me gustaría saber la edad de los sujetos, y me gustaría saber el nivel de experiencia que tenían en balonmano antes de hacer ese juego, porque eso nos puede dar algunas herramientas de cómo surgían esos esas, eh, elementos tácticos técnicos. Perfecto. ¿Lo al final? Sí, o... no, no, ahora para ah, que quede... Perfecto. Eh, bueno, la edad eran chicas de, de 13, 14 y 15 años. Hablamos de categoría infantil, primero, segundo año y categoría cadete damas con, eh, por la edad que tienen, la experiencia era balonmano escolar, eh, talleres escolares no, no competitivos y con aprendizajes más, más básicos asociados al mini balonmano que al balonmano propiamente tal. Pues muchísimas gracias, yo creo que con esto entendemos mucho mejor eh, todo lo que nos ha explicado y, y lo podemos adaptar mejor. Bien, si tenemos un contexto parecido o si tenemos un contexto más lejano, pues tendríamos que adaptar la, la propuesta. ¿no? A continuación, pues voy a presentar a la doctora Banda Correa, es licenciada en Educación Física y doctora por la Facultad de Motricidad Humana de la Universidad de Lisboa. En su investigación doctoral se centró en la investigación de la toma de decisiones en deportes de equipo y concretamente en rugby, ¿vale? Que es un deporte muy interesante en deportes de invasión porque nos cambia eh, la dinámica de los deportes de invasión, ¿de acuerdo? En balonmano, en baloncesto y en fútbol pasamos y corremos hacia adelante, el desmarque, ¿no? Y en rugby, pues, si pasamos hacia adelante falta y nos cambia totalmente la dinámica, con lo cual es, es, es importante. Por supuesto, tiene publicaciones internacionales, ha trabajado en proyectos de investigación y actualmente es profesora de la Universidad del Algarve, donde imparte asignaturas como desarrollo de aprendizaje motor, habilidades motrices en la etapa infantil. Eh, yo creo que, además, ella nos puede hacer una pequeña presentación sobre cómo es la relación desde el desarrollo de la etapa de educación infantil a esa etapa primera de iniciación deportiva por su tesis doctoral. Y a continuación tienes la palabra. Eh, igualmente, pues eh, vamos a aprender lo máximo que podamos de, de ella. Muchas gracias, Sisto y todos. Buenos días a, a todos. Mi nombre es Manda Correa, como puedes leer, soy de Portugal. Antes de empezar, me gustaría de agradecer a la organización por invitarme a estar aquí hoy y por recibirme de manera tan amable. Esta comunicación de hoy abordará cómo la educación física en la infancia puede ser desarrollada desde el punto de vista de la dinámica ecológica. Y mientras en las perspectivas tradicionales el enfoque defiende de forma reduccionista y más lineal que la decisión precede la acción y que ésta se centra en el individuo, la, el enfoque ecológico considera uh, fundamental uh, el contexto en la emergencia de, de, de los comportamientos, de las condutas. Uh, el enfoque que tomo se llama dinámica ecológica y aquí indicaré uh, apenas algunos de sus principios. Y uh, en suma, este enfoque argumenta que uh, la información y movimiento están altamente acoplados y que eh, tenemos que, que respetar la relación que es circular y mutual entre la percepción y, y la acción y que permite el surgimiento de, de conductas dirigidas a objetivos. Y um, esta, esta, este enfoque también defiende que uh, debemos um, uh, Tener en las tareas que, que diseñamos, que proponemos, la variabilidad y permitir el surgimiento de soluciones únicas por parte de, de los aprendices. Y para esto um, podemos uh, uh, adecuar y uh, manejar las restricciones o constradimientos, como Sebastián ha uh, um, dicho. Y um, por fin en lugar de la habitual decomposición del de movimiento y de las tareas diseñadas, de, deben buscar um, su simplificación el, y también uh, el diseño de, de situaciones de aprendizaje en, en educación física debe permitir la exploración y la adquisición de acciones que son funcionales porque son dirigidas y permiten atingir objetivos y adaptativas. De acuerdo con esta línea, eh, proponemos o propongo hoy aquí o trago eh, la, la adopción de principios de la pedagogía no lineal, como Sebastian, en la intervención en educación física. Y el enfoque basado en la manipulación de los constrayimientos surge en el ámbito de esta pedagogía no lineal que se encuadra teóricamente en la dinámica ecológica. Pero, ¿qué es una pedagogía no lineal? De forma resumida y reductiva, se trata de una pedagogía que se basa en una perspectiva lineal de, de, del comportamiento y de la predihazen. Por ejemplo, la repetición de un determinado eh, ejercicio tiene una relación directa y lineal con lo, la mejora del de rendimiento o de, del aprendizaje en la cada habilidad. Eh, ten, tiendo a presentar eh, a presentarlo como, como una pedagogía de talla única. Eh, ¿Quién de vosotros eh, te gusta talla única en la eh, ropa? Uh, eh, eh, lo mismo, eh, por tanto, es la talla una, significa lo mismo eh, modelo de ejercicio, eh, la misma evaluación eh, que debería servir a todos. Y la pedagogía no lineal eh, busca contrariar eh, esta tendencia eh, y cómo se operacionaliza esto a través del enfoque basado en la manipulación de constrayamientos. Importa, antes de desarrollar otros supuestos de este enfoque, es importante mencionar que constranimientos son requisitos o condiciones bajo los cuales surgen ciertos comportamientos, pero pueden delimitar o inhibir ciertos movimientos, mientras también pueden habilitar e invitar a otros. Y esto importa decir que no es apenas algo que es negativo y que restringe. Y el, el comportamiento emerge uh, así de la interacción de los pensamientos que se pueden organizar conceptualmente en tres categorías. Del niño, de la tarea, uh, del entorno. Uh, por ejemplo, todos los niños deben aprender a andar de bicicleta. Y un constrangimiento en, constrangimientos en esta aprendizaje son, por ejemplo, la motivación, la masa corporal, la competencia motriz, eh, lo, lo que dice respecto a los niños, de la tarea, el tipo de, de bicicleta que usan, una investigación que, um, que uh, hemos uh, desarrollado recientemente, um, se focó en esta diferencia de usar una bicicleta de equilibrio o una bicicleta con las rodillas laterales, um, pero hoy no tengo tiempo para desarrollar esa investigación. Pero veamos un ejemplo. Diferentes niños, diferentes características individuales, ¿cierto? El mismo entorno puede influir de diferentes maneras, por tanto, características del entorno. La misma tarea puede invitar, permitir diferentes posibilidades de acción, ¿cierto? Sí. Entonces, entonces uh, deben fijarse en cada una de las, de las calles de la pista. Fixen a cada niño. La tarea es la misma, supuestamente. Ambiente, entorno semejante. Los niños también son de, de las mismas edades, pero el, uh, las conductas emergentes son claramente uh, distintas. ¿Sí? Y uh, de acuerdo con este enfoque, un, un importante concepto es lo de affordances, que, que uh, viene del verbo to afford in English, uh, en inglés, <risa> y que resultan de la interacción de… Um, los niños con los contextos en los que se mueven son posibilidades de acción detectadas por el individuo, el niño, en lo entorno. Y el individuo, de acuerdo con sus características morfológicas y funcionales, es capaz de detectar, por ejemplo, si una estructura tiene cierta estabilidad, inclinación, apoyos, que le permite ser subible, y esta palabra, subible, yo sé que no existe, pero todos lo entendemos uh, lo que significa y se basa en la relación de las características del entorno y eh, en las características del individuo, y aquí está un ejemplo, diferentes estructuras, posibilidades de acción similares, y como dije, uh, las posibilidades se basan en, la, en esta relación, y esto también significa que estructuras iguales pueden permitir diferentes posibilidades de acción, uh, por ejemplo, para este niño con esta edad, estas características, esta estructura, la misma estructura, uh, permite escalar y resbalar. Pero si fuera más uh, uh, nuevo, más joven, uh, tal vez no conseguiría uh, escalar, o no invitaría a escalar. Una cosa importante de esto es que las affordances son públicas. Y esto es especialmente importante para vosotros y para nosotros, porque es importante para percibir ambientes de riesgo, de contextos, diseños de aprendizaje de riesgos, para supervisión pedagógica, parental, pero también para diseñar e interagir en el entrenamiento deportivo. Pero ¿cómo podemos entonces crear oportunidades de aprendizaje desde el punto de vista de la dinámica eh, ecológica? Trago aquí, eh, no tengo mucho tiempo, solo dos ideas clave. Eh, Ahora os presentaré un estudio que he realizado con estudiantes centrado en la exploración de espacio. ...y de materiales por parte de los niños de preescolar. Los materiales uh, uh, seleccionados fueron elegidos por los estudiantes, son, fueron estos que tu, tuver, tuvieron que anticipar las posibilidades de acción que permitirían. Se definió un espacio de exploración, uh, nuestro gimnasio, y se invitó a diferentes grupos de, de niños a explorar este espacio y estos materiales sin ninguna uh, instrucción, instrucción. Dejamos. Este entorno de exploración era tan familiar para los estudiantes que no, eh, para mí, eh, para mi propia, que no anticipamos al panorama de posibilidades. Nos olvidamos que eh, los respaldares... Estaban allá, ya teníamos previsto todos los materiales que iban a hacer, pero eh, eh, eh, las espalderas, espalderas, espalderas. espalderas eran también familiares para estos niños en los pasos. Pero el constraimiento de la tarea que hace lo que quieras no era familiar, porque nunca podrían ir para allá. Por tanto, esto fue interesante. Después... Nosotros también analizamos todo que, las acciones, conductas emergentes y uh, utilizamos esos datos para ver lo que os digo de seguida. Por tanto, identificar las affordances o las posibilidades de acción, ¿para qué? Uh, para inhibir la tendencia... De, de, de todos nosotros, de, principalmente del iniciante, de profesor, uh, maestro de educación física, de, de planeja, planificar la intervención a partir de la selección de tareas. Un libro de mil ejercicios que no conoce, de la internet ahora, de, de, de experiencias pasadas, sin meta de aprendizaje o pegada después y con af affordances eh, impuestas. ¿Y um, para qué? Para fomentar la práctica de empezar por identificar qué espacio está disponible, qué materiales, uh, qué relación establecen los niños que, tenga, que tenemos con ese entorno, con esos materiales. Y esto permite, es, permite tener información clave que puede alimentar diseños e intervenciones más adecuados que tienen en cuenta las reales características del niño, del entorno, del, del, de, la, de la tarea. Por tanto, identificar las affordances, las posibilidades de acción, para diseñar oportunidades de aprendizaje, manipulando el contraalimiento del niño, de la tarea, del entorno, eh, atendiendo principios de verabilidad, simplificación, exploración y otros principios de la dinámica ecológica. Aquí, pedí a mis alumnos que me demostraran, antes de llegar a los niños, lo que querían con esas estaciones. ¿Qué estaciones pretendían prescribir, o qué acciones pretendían prescribir en aquellas tareas con aquel, esos materiales? ¿Y cuáles pensaban demostrar desde el principio? Pero, contrariamente a, a lo que uh, estaban planeando, les pedí que no prescribieran acciones de inmediato, es decir, que los dijeran a los niños exactamente qué hacer, no, dónde y con quién, también no, sino que permitieran la exploración libre. Luego podían demostrar cómo habían, habían planeado, pero solo como sugerencia y observar uh, qué pasaba con el comportamiento de los niños y adecuar, adaptar. En conformidad Y, por fin, estoy terminando. Desde el punto de vista de la dinámica ecológica, profesores, entrenadores, son diseñadores de, de, y facilitadores de, de entornos de aprendizaje que, que deben identificar affordances, considerando la relación niño e entorno, percepción y e acción, como manipulando constraimientos, para que para aumentar uh, la paisaje de affordances y desarrollar uh, a nivel motor o uh, mejorar la pericia en un determinado deporte. Y termino con una, una broma que suelo contar a mis alumnos: dos amigos estaban hablando y uno dice al otro le enseñé a mi perro a silbar lo otro dice pero no escucho a silbar lo primero dice dice que le enseñé a silbar no, dice que lo aprendió eh, y, y pienso que todos nosotros tenemos que siempre uh, refletir si estamos apenas enseñando o si estamos de facto promoviendo aprendizaje eh, termino por aquí, gracias por su Muchas gracias por la sua palestra, doctora Correa. Eh, desde luego nos hace debatir o reflexionar sobre aquello que diseñamos los profesionales de la educación física. Eh, y luego lo que pasa en nuestras clases de educación física, que algunas veces no corresponde con, con el diseño. Es decir, necesitamos experimentación, necesitamos investigación para tener datos de saber verdaderamente lo que está ocurriendo. Yo quiero felicitar eh, el trabajo de la doctora Correa y de su equipo porque eh, a lo mejor ha pasado un poco desapercibido en su presentación, pero los trabajos de su introducción pues eran publicados en una de las mejores revistas del mundo en educación física, Physical Education and Sport Pedagogy, y yo creo que eso es digno de resaltar porque nos ha hablado de didáctica en la educación física desde infantil hacia la primaria, en iniciación deportiva, pero nos ha hablado desde la investigación de esas bicicletas y de, de esos estudios que le dan mucho más peso a lo que, a lo que ella está diciendo de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, eh, y esto lo digo para que mmm, todos ustedes reflexionen cuando leen un libro o leen un artículo eh, Depende de quién y de qué se ha hecho o cómo se ha hecho la metodología científica Tiene más valor o menos valor En este caso, mucho valor eh, A continuación, pues voy a presentar al doctor Ricardo José da Palma Minalma. Pienso que lo he dicho bastante bien, aunque seguro que en portugués tiene algún... No, nombre es español, ¿eh? Ah, ¿sí? sí no, yo me refería a Minalba. Ah, sí? sí, eres primo. <risa> eh, él es eh, eh, graduado en Educación Física por la Universidad de Algarve, tiene varios másteres, uno en alto rendimiento, otro en gestión deportiva y es doctor en alto rendimiento con especialidad en fisiología. Eh, a nivel académico. Evidentemente, pues también tiene muchas publicaciones, ha participado en varios congresos internacionales y tiene una orientación del expertise hacia el mundo del agua, ¿no? el mundo acuático, eh, no solo la natación, sino también pues es entrenador de waterpolo, es entrenador de canoas, de, de piraguas, supongo, que es la traducción ideal. Y bueno, pues eh, de igual manera vamos a intentar aprender lo máximo de él. Eh, nos viene a hablar también de pedagogía no lineal, en este caso pues en el medio acuático. Gracias por la presentación, eh, saludarlos a todos, a los que están aquí y a los que están en casa. Agradecer el, la invitación que me han hecho para poder hablar de este tema, que es muy grato para mí, una vez que casi toda mi carrera ha sido hecha en el área de la natación, no solo en la parte en que, del entrenamiento, del alto rendimiento, pero sobre la, el, la gestión de, de las escuelas de natación y sobre proponer eh, o, o poner propuestas de enseño que pueden llevar a formar nadadores de alto rendimiento. Eh, y vamos a empezar aquí un poco eh, sobre lo, lo que vamos a hablar. Vamos a hablar en cómo es aprender a nadar eh, basado en un enfoque sobre la manipulación de consternimientos. Eh, quería empezar por... por hacer una pequeña conceptualización de esto de lo que es nadar introduciendo sobre la propia propia evolución del concepto de, de aprender a nadar porque aprender a nadar uh, ha sido desde los tiempos más lejanos una forma de sobrevivencia uh, pasó para ser una forma una forma de um, uh, sanitaria de higiénica después sí avanzó con el tiempo por ser una forma más regulada uh, pero sin, sin instalaciones propias y siempre en contacto con un entorno que era diferente con el, la evolución del tiempo lo hemos empezado a hacer de una forma uh, más regulada aún y en condiciones más cerradas pero aún en contacto ...con uh, aquello que es um, el entorno ambiental. El día de hoy, uh, y fruto de la propia, del producto deporte y de lo que es la venta del producto natación, estamos sobre una forma regulada y más formal. Uh, en, en este caso tenemos uh, hoy en día uh, por fina que regula todo lo que es la técnica de nado y eso implica... Un model, un modelos técnicos más cerrados, pero también hemos tenido con la globalización del producto deporte un una acérrimo uh, enfoque en aquello que es el contacto con el medio acu acuático sobre otros deportes, el surf, parques acuáticos, uh, ríos, o sea, el entorno ambiental también cambia. De esta forma no queremos nada eh, implica una adaptación al entorno donde estamos, cambia, no es algo fijo, eh, ni, toda, ni, ni todas las personas eh, tienen la misma adaptación o la misma reacción al agua, por eso nada será eh, un, una adaptación a las dificultades del medio y como cada uno de nosotros responde de manera diferente a ese entorno y que es nada más, nada menos, que la re relación en términos de los comportamientos específicos que manifestamos en el medio acático, nomeadamente el equilibrio, todo lo que tiene que ver con nuestra respiración, audición, termorregulación y en nuestro esquema corporal o aquello que es uh, la parte motora. Todo esto uh, unido nos va a dar aquello que es nuestra capacidad de nadar y nuestra adaptación al medio acuático. Por eso podemos tener aquí un concepto de saber nadar, será haber resuelto uh, problemas uh, re relativos al equilibrio, respiración y propulsión. Pero yo voy a añadir esto, lo tenemos que hacer sí, lo tenemos que controlar sí, pero atendiendo a que tenemos diferentes entornos y nos tenemos que adaptar a diferentes entornos. Por eso, aprender a nadar y el proceso de enseñar a nadar no tiene que ser cerrado. Hoy tenemos instalaciones que son muy buenas, tenemos piscinas. Yo me recuerdo cuando era yo niño, no tenía piscina cerca de mí para aprender a nadar. Aprendí a nadar en el mar, con actividades acuáticas. Más tarde, cuando ingresé en la universidad, sí tenía una piscina para nadar. El concepto de nadar se cambia, se cambia porque yo tengo que aprender una técnica formal que está regulada y eso es diferente. Es un nado diferente porque quien está, quien aprende a nadar en una piscina, si va a hacer surf, las condiciones son diferentes. Tienes olas, tienes corrientes, tienes una temperatura diferente tiene sensaciones diferentes, con alturas diferentes, o sea, es diferente nadar, es diferente su adaptación. Una persona que está en una piscina puede ir al mar y morir ahogado, sin problema alguno, fruto de nuestra relación con el medio. Si nosotros nadamos siempre en la piscina, si voy al mar, se puede pasar algo porque no, eh, porque no estoy adaptado al mar pero la persona que está en el mar no significa que sea un buen nadador de, de competición, puede no serlo. Así, nadar será el control de aspectos relacionados con la inmersión, propulsión, respiración, equilibrio, saltos y manipulaciones. Eso es lo que los profesores van a tener que controlar cuando estamos enseñando. y Tiene que ser una enseñanza no solo formal, sobre aquello que está básicamente restrito, pero tenemos sí que tener aquí un enfoque diferente o diferenciado relativamente a lo que es eh, la forma más formal, y no solo eso, tenemos que enseñar también cómo podemos resolver problemas diferenciados. Si vamos a ver, nadar implica que haya un sistema dinámico, que va a envolver variación de las condiciones de práctica y esas condiciones de práctica las tenemos que aportar, las tenemos que ofertar a los alumnos de manera que puedan pasar por ello, para que no van a hacer solo nadar en una calle con dos metros y van y vienen, y siempre con el mismo enfoque de la técnica. Y, y tenemos a una persona a decir, bueno, tienes que poner el codo aquí, tienes que poner la cabeza allí. no. Les tenemos que decir que hay varias maneras de nadar, básicamente, de haber un deslocamiento que es del punto A para el punto B. ¿Cómo se va a deslocar? Bueno, eso va a estar muy relacionado en cómo la persona que recibe la información la va a interpretar. Intrepe, intreper, intreper, Inter, interpretar, interpretar. Perdonadme. Uh, y bueno, estáis todos en la sala... Todos está, me estáis oyendo, pero cada uno de vosotros, dependiendo de, de vuestras experiencias, vais a tener una interpretación diferenciada de lo que estoy diciendo. El mismo va a pasar en el agua. Por eso les tenemos que ofertar diferentes o variabilidad de la práctica, como mis colegas habían, habían hablado. Por eso, las competencias acuáticas que les tenemos que enseñar, desde la general hasta las específicas, son competencias que están muy relacionadas con la variabilidad del entorno en que están nadando y todo lo que van a percibir va a estar muy relacionado en cómo vamos a manipular los factores relacionados con la tarea, el ambiente y el alumno. Fijaros, nosotros tenemos como, como, como las personas que van a facultar o a proponer un ambiente de aprendizaje, aprendizaje vamos a tener que controlar o manipular la persona para la tarea y la persona en el ambiente esto para que la competencia las competencias motoras que, que vamos a proponer que sean aprendidas estén muy relacionadas con los problemas y con el alumno por, por eso el enfoque va a tener que ser el alumno tenemos que percibir lo que lo, nos está pidiendo diferentes alumnos diferentes necesidades y diferentes necesidades tienen que ser interpretadas o tratadas de manera diferente. La secuencia no siempre es igual. Va a cambiar dependiendo de las dificultades del alumno. Yo puedo manipular y poner muchos factores en la tarea, pero va a cambiar dependiendo de lo que es, se manifiesta en el aprendizaje y además en lo que es la adquisición que va a tener de sus competencias, competencias motoras. Y esto en el alumno, en la persona, va a cambiar dependiendo de varios factores, factores sociales, psicológicos. Una persona que tiene miedo del agua no va a reaccionar como otra persona que está muy ambientado al agua. Fijaros, el agua es un medio diferente, somos seres terrestres. Y cada persona va a tener una relación dependiendo de su de su capacidad, de sus experiencias anteriores. Y es diferente en cada fase de nuestra vida. Yo, en la primera infancia, voy a tener como prioridad que el niño que está en el agua empiece por no morirse ahogado. Si el niño cae a la piscina, tiene que tener instrumentos para que salga de la piscina solo, para que evite morir ahogado. Esa es una prioridad. Después, que tenga una competencia y que va ganando competencias a lo largo de su, de su vida. Y la manipulación que hacemos y el proceso de secuencia de, los, de lo que es el proceso de enseño-aprendizaje va a estar muy relacionado con los factores morfológicos y también uh, de los factores de, de la práctica que le está siendo ofertada. Y va a ser diferente en cada una de las etapas que tiene durante la formación como nadador o como persona. Y... Porque nosotros podemos no solo manipular los factores, dependiendo si está en un sistema de deporte más de aprendizaje o en el entrenamiento, porque también nos manipulamos en el entrenamiento de manera diferente, pero los manipulamos. Y bueno, eso está muy dependiente también de dónde van a dar, de dónde está su práctica. Si, por ejemplo, yo estoy en la piscina, yo quiero un ambiente que sea un ambiente convidativo. Que invite a que el alumno pueda practicar y que esté contento en el medio. Después, tiene que ser algo, como la figura que está abajo en el canto inferior uh, derecho, uh, que sea algo que esté adaptado a sus condiciones. En esa condición, si, si es un nadador de competición, le tengo que adaptar en aguas abiertas a la temperatura del agua, a una manera diferente de nadar le Tengo que adaptar en este caso a, un, a una situación diferente que será la situación de, de alimentación durante la carrera, que es una situación diferente, con mucha gente, se pegan uno a los otros, mucha confusión, si no coge la alimentación no va a ir bien en la prueba, por eso le tengo que ambientar, pero también les tengo que ambientar si van a, al lago, si van a hacer surf, en el ambiente que estén. Eso tiene mucho que ver con, con todos esos factores. En la piscina, efectivamente, podemos controlar temperatura ambiente, humedad relativa, condiciones del agua, temperatura, salinidad, porque diferentes rotabilidades. Podemos ponerlo, la profundidad, el tipo de instalación, qué tipo de tanque, si es más comprido, más recto. Hay muchas cosas que podemos manipular y que pueden eh, estar muy relacionadas con, el, con todo este proceso. Uh, de esto, uh, vamos a tener que, que, que manipular, cuando pensemos en la tarea, uh, lo, los factores que son más importantes eran estos. Profundidad, o sea, está aprendiendo a nadar en una piscina en que puede ponerse con los pies en el suelo, o si no tiene pie. Es que es una cosa completamente diferente. Dos procesos completamente diferentes. Uno tiene que tener más soporte de apoyos, en este caso de material o medios de soporte, el otro no. En términos psicológicos también es diferente tener una piscina donde yo pueda apoyar el pie y saiba, estoy bien, no me muero ahogado, en una piscina en que no tengo pie y que me puedo morir ahogado. Son dos condiciones completamente diferentes y que el cerebro, cerebro se lo va a aportar de manera diferente y va a constringir en el momento de hacer las tareas. Otra, otros factores que podemos jugar es la flotabilidad, o sea, que va a determinar mucho la resistencia del, al avance, la locomoción, la manera como nos vamos a propulsionar, con pies, con brazos, vertical, uh, tal, um, horizontal. horizontal, y si tenemos uh, tareas con apoyo de terceros, en este caso vamos a dominar una serie de, de, de puntos que pueden ver en la parte izquierda. Terminando, y eh, porque nosotros manipulamos los factores no isolados, pero en el conjunto, quería dejaros también aquí unos mensajes eh, finales que pueden llevar para la casa. Eh, primero, eh, fijaros que, eh, o tener en atención, que el alumno es nuestro centro, no es sobre él que vamos a montar el proceso de enseño-aprendizaje. O sea, tenemos que mirar al alumno, las, las necesidades la forma a cómo responde al proceso de enseñanza aprendizaje y montar todo todo el proceso sobre las adquisiciones que tiene después planear de acuerdo con un objetivo y no de acuerdo con una secuencia cerrada ok lo que la profesora banda decía decía hace poco no cerrar pero adaptar lo que tenéis de tareas de manera que puedan atingir un objetivo concreto que vos planteáis Después, uh, la secuencia tiene que estar muy orientada uh, atendiendo a, las, a, la, a la persona, a las características de la persona y también a, la, a, a los grupos porque por veces no son homogéneos y tenemos que adaptarnos a estas circunstancias y es un constranimiento que tenemos nosotros que también gestionar en la clase. Después, la observación del alumno que para mí es la parte más importante y fundamental. Tenemos que mirar al problema, a los errores, cuál es la causa del problema y no cuál es el error. Por veces nos ponemos a modificar el error, no la causa del error. Y la causa puede ser diferente. La observación va a ser muy útil en estos casos. Para terminar, la proponencia de experiencias diferenciadas es muy importante para que puedan ser competentes en diferentes medios para diferentes circunstancias. Y ese era un mensaje muy importante que, los quiero, que os quiero dejar aquí hoy. Muchas gracias por oírme y ya. Yeah. Mucho obrigado por la palestra, doctor Ricardo eh, Minalma. Eh, parabéns por su español, Banda y Ricardo. Es eh, muy todo ese español. Y ahora para mí es el momento más importante, aunque hay personas que están un poco fatigadas de toda la mañana, creo que es el momento más importante de la mesa, eh, porque os han puesto temas encima de, de la mesa, sobre todo de la pedagogía no lineal, sobre todo de poner en el centro de atención el aprendizaje del alumno o del jugador. Eh, el docente tiene que pasar a un segundo plano. Lo importante es el aprendizaje y lo importante es el alumno. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues eh, empezamos con las preguntas, las dudas que, que queráis hacer bien a, en general a la mesa o bien individualmente a alguno de los ponentes. ¿Hay alguna cuestión? Pues eh, yo sí que tengo alguna cuestión. De hecho, creo que debería ir de tener preguntas y debería de aprovechar el momento de, de poder hablar o falar con las tres personas que tenemos en la mesa. Yo la voy a aprovechar porque no es fácil reunirnos en, en, en un sitio, en una hora del mundo con gente que sabe tanto. Y yo tengo mm, algunas preguntas. Eh, la primera va a ir el tema de natación. Eh, ...hemos tocado mucho el tema técnico-táctico, el tema táctico-técnico... ...pero la educación física va más allá... ...yo en la introducción he hablado de la dimensión cognitiva, de la dimensión física... ...pero hoy en la mesa hemos hablado poco de la afectiva y de la social... ...y para mí son dos dimensiones fundamentales en la educación física... ...y va por ahí mi pregunta con la natación... ...yo ahora soy profesor de la universidad, de la Universidad Castilla-La Mancha... ...en la Facultad de Educación de Albacete... Pero cuando yo empecé, yo fui profesor de secundaria, de chicos de desde 12 a 17, 18 años. Yo daba clase de natación en, en el instituto. Eh, teníamos una unidad didáctica obligatoria de 5 a 6 sesiones. Esto podría ser también en primaria, ¿de acuerdo? Nos ceden la piscina y teníamos una asignatura de, de educación física obligatoria dos veces por semana y en la programación había una unidad didáctica de 5 o 6 sesiones. Y los problemas no eran técnico tácticos en educación, no en rendimiento de natación. Los problemas eran socioafectivos, socioemocionales. Y había dos, te voy a plantear dos y quiero que nos hables de tu experiencia y de cómo afrontar cuando ellos tengan el problema que yo me encontré, pues cómo podemos ayudar a esos chicos. Primer problema, las chicas tenían muchísimos problemas de imagen corporal, algún chico también, ¿eh? eran minoría, pero también había chicos con problemas de imagen corporal. Chicos y chicas de 13, 14, 15 años que les da eh, miedo, que les da problema ponerse un bañador, ponerse, eh, enseñar su cuerpo a otros niños o otras niñas de, de su edad. Es, es un problema que tenemos en la natación educativa. Y el segundo problema que yo me encontré cuando yo era profesor de secundaria fue con, eh, con chicas de religión árabe. ¿De acuerdo? Eh, tienen que ir vestidas con determinada ropa por su ideología, por su religión. Y eh, aquí en España, de 12 a 16 años, la enseñanza es obligatoria. Tienen que ir por obligación a clase. Y esas chicas, por no poder ponerse el bañador o por no ponerse corto, que sí que se pueden poner un bañador de cuerpo entero. Los hay, hay neoprenos, y... pero faltaban a clase. Pero eso es un problema, porque si faltaban a clase, yo tenía que evaluar negativamente. Si, si quiero a mi asignatura, yo tengo que evaluar eh, mi asignatura y la tengo que querer. Y yo me encontré con esos dos problemas. Entonces, como tenemos aquí un experto en natación, pues ahora le toca a él. Bueno, uh, son dos personas que ultrapasan un poquito, uh, yo pienso que el, el aspecto pedagógico en la parte de, de la natación concretamente, pero son problemas sociales que nos tenemos que plantear como educadores que la sociedad está cambiando a un ritmo uh, muy grande. Y la parte de la de la percepción corporal que tiene el alumno es una cosa importante porque la parte alimentar está cambiando y las personas van a cambiando su morfotipo. Uh, y eso es un problema, pero es un problema que tiene que ser resuelto con, con tiempo. O sea, nosotros tenemos que empezar, y es importante en Portugal no lo, no lo tenemos, es, es difícil, pero no estamos poniendo la natación como una asignatura obligatoria en Portugal. Pero debería, desde los años más tempranos, haber una, uh, una capacidad de llevarnos a la piscina para que puedan poco a poco aprender que, exp que se pueden ir a exponerse exponerse sin problemas es que es una cuestión de habituación, ¿vale? Y eso eh, se consigue con, con llevando los, los niños y las niñas a la piscina de manera que puedan de poco a poco perder el miedo y, y tener una, una otra capacidad de ver el otro y así y así propios. Eso para mí es muy importante y los todos los programas aquí en España por lo visto, conseguís llevar a, lo, a los chicos y las chicas a la piscina, pero, por ejemplo, en Portugal no lo conseguimos hacer y eso complica un poco. La otra parte es una parte que no es fácil de, de resolver porque tiene que ver con la mudanza del aspecto social de los pueblos de Europa, que para mí ultrapasa muy, mucho, lo que es el, el aspecto del deporte o de la enseñanza del deporte. O sea, tiene que ver con una cuestión de cambiar, no sé si aquí en España ya es, en Portugal, si va una, una chica uh, sin, sin un bañador uh, corto, no le van a dejar entrar en la piscina, por ejemplo. Y, y tenemos que cambiar el sistema social, no solo nuestra capacidad, porque nosotros tenemos que ser inclusivos cada vez más, y tenemos que cambiar un poquito Uh, esa, esta, esta actitud perante el otro, la mudanza, otros costumbres y cada vez más porque uh, es todo muy global y cada vez estamos recibiendo más personas de otros medios con otras culturas, con otras actitudes y tiene que ser más inclusiva en ese medio. Muchas gracias. Pues nos ha dado dos tips claves. Uno, familia. No vale con educar solo al niño y a la niña, sino que hay que educar a la familia, porque la familia tiene que educar en el movimiento y tiene que llevar a las crianzas, tiene que llevar a los niños a la piscina para familiarizarse con el medio. ¿De acuerdo? Entonces, es, es, un, tema, es un tema clave. ¿Cuándo hay problema, Cuando el niño no está habituado a, eso, a ese medio, es la primera o la segunda vez que va a un medio de este tipo y entonces pues puede tener Puede tener problemas o, eh, pues también todo lo que tiene que ver con la imagen. Eh, ¿Alguna pregunta por ahí que se os haya ocurrido? Venga, por ahí. Yo a Sebastián, de, de, de lo En eh, El caso que ha puesto, que no un pequeño sistema, se está hablando de, de la teoría del sistema, pero hacer un ejercicio en el que el sistema, pero eso a la, a la hora de llevarlo al partido... Pues al final primaria muchas veces lo, lo que pasa es que no se va a ocupar el espacio y está el yo, yo yo yo, yo quiero tirar, y no me pasa la pelota, eh, ¿cómo, para, cómo está toda esa, digamos, ese sistema en el que da dos picks y ya hacen todo a, al partido para que todo se pase. ¿Cómo sería, cómo podría hacer eso? Perfecto. Eh, tu nombre es Virtu. Virtud, bueno, muchas gracias por tu, por tu pregunta. Eh, no tengo una respuesta 100% concreta. Eh, estamos explorando, finalmente, cómo aterrizar eso. Lo que puedo decir hasta el momento es que eh, esta tarea que yo presento acá, que es una de varias otras tareas que estamos empezando a probar, eh, lo primero que están haciendo es decirnos qué conductas están emergiendo. Luego, el desafío, en el fondo, es decir, Está relacionado con tu pregunta. Ahora, esas conductas que emergen, ¿cómo las llevamos al campo de juego? ¿O ¿Cómo las llevamos a, a, a que la conducta, en el fondo, responda al, al partido? Uno, una de las cosas que estamos explorando es lo que le estamos denominando eh, desarrollo de núcleos. Y estamos invitando ahora a, a, que, a grupos de jugadores con puestos específicos, por ejemplo, los que juegan en primera línea, central, laterales, eh, exploren, exploren combinaciones de movimiento de aquellas que han ido emergiendo a partir de estas tareas de pedagogía no lineal y ahí hay un componente muy cognitivo también de la explicación de qué es lo que ha sucedido eh, de cuestionar, de decir, bueno, y de, estas, de esto que acaba de suceder qué fue lo que tuviste, o qué fue lo que vieron, cómo se comunicaron Empieza, lo que estamos invitando en el fondo es a que desarrollen estos canales de comunicación y, y el diseño de la tarea es que de este elemento, que era bien amplio, a través de un, de un círculo, se vaya construyendo hacia los espacios que existen en el balonmano, con la, la línea de, de 9 metros, con la línea de 6 metros, y, y vamos poniendo o limitando espacios quizás con, con conos, en donde tengan que resolver esas mismas tareas, que ya lo resolvieron de forma global, pero ahora eh, más específico. No sé si respondo tu, tu pregunta. Pero lo que pasa es que el problema de llevar sobre todo bueno, porque hace poco, estoy haciendo la práctica y hace poco yo lo hago más ¿vale? A, a todas primarias. Y al final, el, el problema que, o sea, que yo vi en todos los cursos desde, desde segundo a, a quinto era: aparte de la ocupación de espacios, yo, yo, yo, yo, o sea, porque es a lo mejor eh, ya deporte de un poco más profesional o empezar niños de secundaria pues están un poco más tienen más conocimiento, tienen más madurez, pero en la primaria, ¿cómo...? Uh -huh. Sí, hay, hay un poco, como decía Sixto anteriormente, hay un, hay un componente que tiene que ver no solamente con lo técnico táctico no solamente quizás con lo cognitivo, también el desarrollo que es socioemocional. Eh, los niños de primaria, por supuesto, que están en una etapa de egocentrismo y están probando alternativas personales, eh, quieren eh, ir probando sus propios límites, eh, y ahí están los espacios, como decía hablando de los, de los affordants, ¿cierto? De, de ir viendo qué elementos le van a permitir explorar esa parte individual y qué elementos entonces podemos utilizar nosotros para que de lo individual empiece a ir a lo grupal. ¿Sí? Eh, creo que lo, que lo importante es entender que esa parte grupal y ese lo social más amplio es una tarea que se va armando de a poco. El niño tiene que resolver, por supuesto, la parte egocentrista también, tiene que ser capaz de entenderse a sí mismo, de ver cómo sus propias dimensiones interactúan, sus propias emociones, su verbal parte cognitiva, sus habilidades tácticas, su desarrollo motor, y con ciertos elementos, como puede ser el elemento más fundamental de la conexión del sistema en balonmano humano, que sería el pase, a través de elementos de netamente dar un pase, ya empiezan a emerger las conductas sociales. Yo entrego el pase, pero tú lo tienes que recibir. Si yo te lo doy como yo lo quiero, en el fondo no me estoy conectando contigo. Y eso tiene que ir acompañado de una retroalimentación eh, a la cual yo invito no hacerlo técnicamente. Dale el pase aquí, que las manos acá, sino que en el fondo lo que yo he hecho es decirle, bueno, cuando tú, si tú te quieres comunicar con él, ¿cómo debería hacer el pase para que él lo pueda recibir? Y tú, ¿cómo debería hacer tu recepción y tu carrera para que facilites la posibilidad del pase? No me respondan. Háganlo. Hágalo y resuélvanlo. Y empiezan a emergir eso. Y empezamos desde el yo hacia el, ok, existe el otro. Si me permitís, eh, es mi línea de investigación también. Yo la abordo, no de la pedagogía lineal, la abordo desde el teaching for understanding o el modelo comprensivo, el tactical game approach, vale que se parecen mucho. Son desde dos paradigmas distintos, pero bueno, ellos le llaman affordance Nosotros le llamamos eh, variabilidad, de las características del juego, que son reglas, tiempo, espacio, funciones de los roles. Al final casi hablamos de lo mismo. Y aquí yo os aconsejo leer y poner en práctica a Klaus Bayer. Klaus Bayer es un autor, un investigador francés, y habla del juego en racimo, que el racimo es un racimo de uvas, y el racimo de uvas están todos los granitos de las uvas pegados unos a otros. Y así juegan los niños cuando empiezan a jugar deportes de invasión. Están todos pegados al balón, es como Frodo, el anillo. Y el anillo lo quieren todos, ¿no? Lo quieren en la película, incluso matan por el anillo. Pues los niños, el juego de invasión es así y no hay que luchar contra la naturaleza del niño, la naturaleza del niño es egocentrista y como es egocentrista va a jugar a, eh, porque es su naturaleza. El niño es así, no, la niña es así, no la vas a cambiar. Hay que ir progresando, hay que hacer resolución de problemas, que es lo que están haciendo ellos, los que os han, os han puesto varios ejemplos de juegos modificados mediante el estilo de enseñanza de resolución de problemas motóricos, es decir, ellos ponen un problema motor y le dejan al niño y a la niña buscar soluciones estratégicas para resolverlo. Porque eso enriquece cognitivamente, empiezas a comprender bien el juego. Y a medida que van avanzando los niños, se van descentralizando del móvil, están empezando a abrir y empiezan a jugar de manera grupal. Y luego hay que dar el paso a lo colectivo. ¿De acuerdo? Y yo estoy de acuerdo, pero discrepo un poco, eh, porque he hecho mucha investigación sobre esto. Eh, la mayoría de autores hablan del pase, que es el principal elemento de conexión entre jugadores ofensivos. Yo discrepo, no es el pase, es el desmarque. El primer elemento que tienen que enseñar a sus jugadores, a sus alumnos, es el desmarque. El 95% de las acciones es sin balón. Y es el desmarque. Si hay buenos desmarques, habrá buenos pases. Evidentemente estoy de acuerdo porque luego es el pase. Y esto en iniciación deportiva es fundamental, en las etapas de iniciación, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, es fundamental hacer resolución de problemas del desmarque y después del pase. Y luego pues metemos conducciones, metemos juegos de 3 contra 3, de 3 contra 2 más 1, di etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, ¿Alguna pregunta más? Vamos a finalizar porque es la etapa de, de la comida, pero yo antes de, de cerrar la mesa quiero hacer una pregunta a banda, eh, porque yo no me puedo ir sin la sal, de la sala sin saber las conclusiones del artículo sobre eh, las bicicletas pequeñas, con y sin ruedines, ruedines son las ruedas pequeñitas en español, eh, porque todos tenemos que enseñar alguna vez en nuestra vida a montar en bici a niños y a niñas, a los dos, a los tres, a los cuatro años, dependiendo del desarrollo motor del niño o de la niña, pues en esa etapa, y yo quiero saber que nos cuente un poco las conclusiones de ese estudio que ellos han hecho, y tener a alguien que está en ese equipo de investigación e irnos de la sala ignorando lo que dice ese artículo, a mí me parece esto de, de, de que nos metieran en la cárcel, entonces yo solo tengo que preguntar a banda y quiero aprender… Y además también hay problemas sociales y afectivos. Yo tengo una sobrina que es de altas capacidades, toca el piano con 12 años, eh, tiene un vedor de inglés, es magnífica en todas las asignaturas académicas, pero no sabe montar en bicicleta. El único el talón de Aquiles que tiene mi sobrina no sabe montar en... Y cuando nos vamos los sobrinos, nos vamos con mi hija pequeña, no se puede venir. Entonces, es, es clave ese estudio. ¿Vanda? ¿Están acordados? ¿Sí? de hipoglicemia. ¿Vale? Entonces, um, este estudio, estudio fue recientemente publicado, fue uh, lunes, está, desde el lunes está publicado uh, y pueden leerlo más tarde, pero para resumir, Um, saben la bicicleta uh, la tradición de enseñanza en andar de bicicleta es con uh, bicicletas o tradicionales convencionales o uh, bicicletas con las ruedillas ruedillas la, uh, laterales pero uh, recientemente también uh, está más mucho más accesible uh, las otras bicicletas de equilibrio y, uh, nuestra duda uh, fue que era más, e cuál de, de los tipos, de este consternimiento de la tarea, sería más eficaz para la enseñanza del de andar de, de bicicleta. Y, pues ya para el fin de, de la película, um, y, uh, uh, para, uh, en los, nuestros datos indican, que después de, uh, nosotros uh, uh, hacemos una intervención con el grupo de, uh, de control, de experimental, donde uh, un grupo tenía las bicicletas de equilibrio y los otros las los rodillas rodines, rodines. Rodines, uh, laterales. Eh, eh, el grupo de las bicicletas del equilibrio eh, han aprendido a andar de bicicleta y clasificamos que es esto de aprender: tiene que arrancar en autonomía, en ayuda, tiene que conducir eh, 10 metros, tiene que equilibrar, trabar en seguridad. Algunos marcos eh, que definimos eh, basados en la literatura. Y eh, el grupo utilizó la bicicleta de equilibrio um, aprendió y a, a, a alcanzó estos marcos más temprano más cedo que el otro grupo y el programa de introducción fue de uh, pocas semanas eh, muy fue durante la pandemia y mismo así fue um, muy claro uh, la diferencia entre lo, los grupos y en la verdad imagine andar bicicleta nosotros podemos Uh, podemos um, uh, pedal, uh, equilibrar nos equil uh, pedalar se nos equil equilibrarnos en la bicicleta de Pro redines. redines podemos pedalar sin equilibrio cierto pero no podemos uh, uh, nos equilibrar um, uh, uh, por uh, conducir la bicicleta um, Sem, sem equilíbrio, sem equilíbrio não podemos pedalar. Podemos pedalar sem equilíbrio, pero não podemos pedalar... Uh... Pronto, se você ideia, explica-me, ajuda a Sem equilíbrio dizer. não podemos pedalar. Isso, sem equilíbrio não podemos pedalar. Que, que, para resumir, é pensar em qualquer tarefa, esta em particular de ensinança de, de bicicleta, como qual é o constrangimento siave. Nós temos em concentração de la tarea, la bicicleta, lo niño, la edad, lo entorno, si la superficie es inclinación o no, o no pero um, en el niño, en, en esta tarea, ¿qué es más llave? ¿Es lo pedalar, la fuerza, o es, es más natural? Es precisamente el equilibrio. ¿Y qué, qué hacemos toda nuestra vida? ¿Cómo las rodillas para no trabajar Precisamente lo que precisamos de empezar por trabajar, que es lo equilibrio. Por tanto, y, y, y, mismo en términos de exploración, la bicicleta de equilibrio da para uh, volarnos con las paredes así, así, equilibrarnos, trabar, uh, mucho más um, uh, desafiante. De y después eso, caminar. Ya o sea, tenemos esto todo adquirido, eso, acrecentar las rodillas y sin las uh, pedales, no las rodillas, y es mucho más natural. Pronto, y, y tengo un ejemplo de mis hijos, tengo un de ocho que no tenía tanta accesibilidad a bicicletas de equilibrio, entonces de, de las rodillas. Aprendió a andar bicicleta a ah, siete. Y tengo la mi hija de dos, casi tres, que tiene la bicicleta de equilibrio y en pocos meses, en un año máximo, está andando independientemente. Gracias. Muchísimas gracias a los tres ponentes, a los tres palestrantes de hoy. Eh, ya lo, les ponéis cara, les ponéis nombre, aprovecharlos, es decir, no solo en la mesa, ahora cuando estemos por ahí en un pasillo, tal, banda, eh, podéis hablar con ella, podéis hablar con Ricardo, podéis hablar con Sebastián, podéis hablar conmigo, Sisto, eh... De cualquier cosa que a lo mejor os ha dado vergüenza preguntar aquí, pues eh, podemos hablar de uno en uno eh, y daros las gracias a vosotros, porque vosotros sois los que tenéis que cambiar la educación física de, de Portugal y de España. Nosotros os asesoramos, os ayudamos con investigaciones de este tipo pero los que estáis en los centros escolares, los que estáis entrenando a niños y a niñas, nosotros también entrenamos a algún equipo, pero es uno, entre todos los que hacemos el cambio y que hayáis aguantado hasta el final de la mesa, eso dice mucho de vosotros. Entonces, pues cerramos la mesa, yo estoy muy agradecido tanto a los participantes que estáis ahí como a los que estáis aquí y cerramos la mesa con un aplauso entre todos para todos. Vamos a comer. Mm.